Siguiendo con los ejemplos de aplicación del tema 6, vamos a hacer ahora el problema 614. Dicho problema dice en el circuito de la figura calcular la caída de tensión en el condensador, estando el circuito en régimen estacionario sinusoidal. Y nos dan como datos la pulsación de la fuente, cuánto vale la fuente, la expresión temporal de la fuente I1 y cuál es la expresión temporal de la fuente I2, así como el valor del condensador. Aquí nos da la resistencia y aquí nos dan la bobina. Bien, eh, lo que nos piden, insisto, es eh, la tensión en borde del condensador, esta tensión. Vemos que el circuito contiene dos fuentes sinusoidales y entonces pensamos, para resolver este circuito, en aplicar el método simbólico. Entonces, para aplicar el método simbólico tenemos que pasar el circuito al campo complejo y antes de pasarlo al campo complejo hay que comprobar lo, las siguientes cosas. Primera, que todas las fuentes son sinusoidales. Entonces, tenemos dos fuentes, hemos visto que eran sinusoidales, sinusoidales las dos, así que se cumple la condición. La segunda condición que tenemos que comprobar es que todas las fuentes tienen la misma pulsación. Entonces, hemos visto que nos daba la misma pulsación para las dos fuentes, que era 100 radianes por segundo, así que condición que también cumplimos. Y la tercera condición que hay que comprobar es que todas las fuentes están en forma seno o en forma coseno. Si se fijan en el enunciado, las dos fuentes están en forma coseno, con lo cual, condición también cumplida. Así que dado que cumplimos las tres condiciones, pues ya pensamos en pasar el circuito al campo complejo. Transformamos dicho circuito al campo complejo. Bien, ¿cómo transformamos el circuito al campo complejo? Pues a las fuentes de excitación les asignamos su fasor. A las fuentes de excitación les asignamos su fasor. Esta para una fuente, esta para otra fuente. Recuerden cómo construimos los fasores. Los fasores, esta era la onda de la fuente 1, ¿eh? 5 coseno de omega t. ¿Vale? entonces pasamos al campo complejo, pasamos a su fasor asociado poniendo un número complejo que tenga como módulo el valor eficaz la amplitud es 5, con lo cual su valor eficaz es 5 partido por raíz 2 y como argumento la fase inicial, aquí detrás del omega t no hay nada con lo cual la fase inicial es 0 ya tenemos construido el fasor correspondiente a la fuente 1 vamos con el fasor correspondiente a la fuente 2 la expresión temporal de esta fuente es esta de aquí y hacemos lo mismo que la fuente anterior, es decir, el fasor correspondiente a la intensidad i sub 2 es un número complejo que tiene como módulo el valor eficaz. Si esta es la amplitud, esto es 10 raíz de 2, pues la, el valor eficaz es la amplitud partido por raíz de 2. Y como argumento la fase inicial, detrás de omega t no hay nada, con lo cual la fase inicial es 0, así que nos queda un número complejo de módulo 10 y argumento 0 grados. Estas son las dos fuentes ya pasadas al campo complejo. Por otra parte, también asignamos asociamos un fasor a todas las variables temporales en este caso solo tengo la variable temporal esta de aquí, que es la que me interesa, que es la que me piden calcular con lo cual le asocio el fasor Uc, que es un número complejo una mayúscula y una raya de abajo para indicar que es un fasor ¿Eh? o sea que a la tensión en el condensador, que en el circuito original es la función del tiempo, pues le asocio el fasor que es la tensión en el condensador, fasor, número complejo y por último lo que tengo que hacer es pasar las impedancias del campo complejo Aquí tengo una resistencia, una resistencia del campo complejo es igual que en la opinión del tiempo, es una resistencia de un ohmio, pues aquí es una resistencia de un ohmio. Para la bobina, la impedancia de la bobina en el campo complejo es J por omega por L, omega hemos dicho que son 100 por segundo, con lo cual J por omega por L, si hacemos la operación, me queda que es igual a J, un número complejo con parte real cero, parte imaginaria de la unidad. Y el condensador, la impedancia de un condensador es menos J1 partido por omega C, así que si sustituyo los datos que tenemos en el problema. Esto me queda que es una impedancia de menos J50, es decir, una impedancia de parte real 0 y parte imaginaria menos 50. Ya tenemos el circuito pasado al campo complejo, es decir, ya hemos pasado, hemos asociado a las fuentes su fasor correspondiente, a las variables temporales les hemos asociado su fasor, y hemos pasado las impedancias al campo complejo, las tres impedancias que teníamos. O sea, que ya tenemos el circuito en el campo complejo. Ya podemos analizar el circuito por el método. Pues ya podemos proceder a analizar el circuito, ya que está transformado al campo complejo, procedemos a analizarlo. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, pues con las herramientas que tenemos siempre. Es decir, tenemos las leyes de Kirchhoff, las ecuaciones de definición o la aplicación sistemática de esas dos cosas, que son el método de análisis por nudos y el método de análisis por mallas. En este caso, pues vamos a utilizar para analizar este circuito el método de análisis por nudos. Bien, Lo primero, pues vemos posibles nudos de este circuito. Aquí tengo un punto gordo, aquí tengo otro punto gordo, aquí tengo otro punto gordo y aquí tengo otro punto gordo. Y ahora voy a poner nombres. Este le voy a llamar el nudo A, este le voy a llamar el nudo B, este le llamo el nudo O. Y como tengo aquí un nudo unido por un cortocircuito, este también es el nudo O. Bien, vamos a comprobar las dos condiciones que hay que comprobar siempre cuando se aplican nudos. Se las recuerdo. Primero. Ningún nudo unido por un cortocircuito puede tener distinto nombre. Es decir, dos nudos, si están unidos por un cortocircuito, tienen que llamarse de la misma manera. Entonces, el nudo A y el nudo B no están unidos por ningún cortocircuito. O sea que se puede llamar el nudo A y el nudo B. Ningún problema. El nudo A y el nudo O no están unidos por un cortocircuito. O sea que se puede llamar el nudo A y el nudo O. El nudo B y el nudo O no están unidos por un cortocircuito. Con lo cual se puede llamar el nudo B y el nudo O. Y este nudo y este nudo sí que están unidos por un cortocircuito y se llaman de la misma forma, así que se cumple la condición. Bueno, o sea que mmm, la denominación que hemos, dado, que hemos dado a los nudos mmm, nos sirve. ¿eh? A, B y el nudo de referencia. Bien. Segunda condición. Tenemos que comprobar que todos los elementos de nuestro circuito están entre dos nudos. Entonces vamos comprobando. Esta fuente de intensidad está entre el nudo A y el nudo cero, cumplida. Esta resistencia está entre el nudo A y el nudo cero, cumplida. Este condensador está entre el nudo A y el nudo B, cumplido. Esta bobina está entre el nudo B y el nudo 0, cumplido. Y esta fuente de intensidad está entre el nudo B y el nudo 0, cumplido también. Es decir que efectivamente todos los elementos de nuestro circuito se encuentran entre dos nudos. Entonces si cumplimos las dos condiciones, bueno pues elegimos uno de los nudos como nudo de referencia. Yo he elegido este de aquí abajo, el nudo O como nudo de referencia. Y ya podemos establecer las tensiones de nudo, que son las tensiones de los n-1 nudos restantes al nudo de referencia. Es decir, aquí tendré la tensión del nudo A al nudo cero, que es la tensión del nudo UA0, que es un fasor, por eso tiene raya debajo. Ahora las variables son fasores. ¿vale? Y esta la tensión del nudo B al nudo de referencia, al nudo O, que es la tensión V0, que también es un fasor, por eso la raya debajo. Bueno, pues ya tengo las tensiones de nudo, que son las incógnitas de mi método de análisis. Si cumplo las condiciones y he establecido las tensiones de nudo, pues a continuación lo que hago es aplicar el método de escritura directa para escribir las ecuaciones de, del método de análisis. Es decir, recuerden, matriz de admitancias de nudo por el vector de tensiones de nudo igual al vector de intensidades de alimentación de nudo. Y se construyen siguiendo el algoritmo que veíamos en el tema 4. Es decir, eso no varía. Vamos a construir los elementos de esas matrices o de esos vectores de la misma forma. Empezamos con la diagonal principal. Esta será la suma de las admitancias de los elementos pasivos que concurren en el nudo A. O sea, aquí. En este nudo concurre este condensador y concurre esta resistencia como elementos pasivos. Con lo cual tengo que sumar sus admitancias. Pues sumo la admitancia de la resistencia, 1 partido por uno y la admitancia del condensador. Es menos J50, pues 1 partido menos J50. Vale. Otro elemento de la diagonal principal, la suma de las admitancias que concurren en el nudo B. En el nudo B concurre este condensador y concurre esta bobina. Su suma de admitancias es 1 partido menos J50 para el condensador, 1 partido por J para la bobina. Elementos de fuera de la diagonal principal, pues este elemento será la suma con signo menos de las admitancias que comparten el nudo A y el nudo B. El nudo A y el nudo B. Entonces voy y tengo que el nudo A y el nudo B comparten el condensador, que es menos J50. Así que signo menos y la admitancia, que es uno partido por menos J50. Con la matriz simétrica, pues aquí ponemos el mismo elemento. Esto multiplicado por el vector de tensiones de nudo, UA0, V0, igual al vector de intensidades de alimentación de nudo. Suma algebraica de las intensidades provenientes de fuentes que entran en el nudo considerado. Entonces, si voy al nudo A, eh, al nudo A entra la intensidad I1, y este es el valor de la intensidad I1, o sea, 5 raíz de 2, argumento 0 grados. Del nudo B sale esta fuente de intensidad, con lo cual signo negativo porque sale, y el valor de la fuente de intensidad, que es 10, 0 grados. Y ya tenemos aquí el sistema, de ecuaciones, el sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas, UA0 y V0, que me van a permitir pues, resolver ese circuito. ¿Cosas eh, distintas al tema 4? Pues que ahora es un sistema de ecuaciones en números complejos. Es un sistema de ecuaciones en números complejos. Pero el resto exactamente igual. O sea, siguiente tarea es resolver ese sistema. Es decir, hallar las incógnitas de ese sistema. UA0 y V0. Desarrollando las matrices que teníamos en la transparencia anterior, nos queda este sistema de ecuaciones. Insisto, es un sistema de ecuaciones en números complejos, cuyas incógnitas son ua0 y v0. Se resuelve y obtenemos estas dos soluciones. Que ua0, o pues es un número complejo puesto que es un fasor, es 373 de módulo y de argumento menos 1,169 grados. Y que v0, otro fasor es 10,203 y de argumento menos 90, 83,4 grados. Bueno, pues ya tenemos las tensiones de nudo. Se supone que si tenemos las tensiones de nudo podemos ya saber cualquier tensión y cualquier intensidad que hay en nuestro circuito. En concreto, a nosotros nos interesaba conocer la que hay tensión en el condensador. Y si aplicamos la ley de Kirchhoff de las tensiones al circuito que teníamos antes, pues vemos que la tensión en bordes del condensador es la tensión del nudo UA0 menos la tensión del nudo V0. Y si restamos estas dos tensiones, lo que obtenemos es un número complejo de módulo 10.821 y de argumento 69,36 grados. Vale. Ya tenemos el fasor correspondiente a la caída de tensión en el condensador. Es decir, tenemos la respuesta del circuito en el campo complejo. Pero el circuito nos da el enunciado en el dominio del tiempo. Es decir, lo que tenemos que obtener es la tensión en bordes del condensador en el dominio del tiempo. Es decir, tenemos que hacer la transformada inversa que hemos hecho... ...para tener esa expresión temporal de la tensión en el condensador. ¿No? Recuerden, esto es un valor eficaz ¿no? y esto era la fase inicial. Entonces, la tensión en valores del condensador es el valor de la amplitud... ...es decir, el valor eficaz multiplicado por R2. Este es el valor de la amplitud de la onda de tensión en el condensador. Como las fuentes de excitación estaban en forma coseno, la respuesta viene en forma coseno. ¿no? ¿vale? 100, que es la pulsación, por T... Y ahora aquí ponemos la fase inicial. Y recuerden que la fase inicial hay que transformarla a radianes para que las unidades sean coherentes. Es decir, estos son radianes por segundo, por segundo, estos son radianes. Y para que las unidades sean coherentes, esto ha de ser radianes. Por eso hemos pasado este ángulo de 69,36, lo hemos pasado a radianes. Y esta es la expresión temporal de la caída de tensión en borres del condensador. Por el método simbólico calculada. Pues este es el problema. Y este es el método de nudos. Ya ven que es como el método de nudos que empleábamos en el tema 4